Campeones de League of Legends en 10 segundos. Ashkal. si se te pega otra vez y se pone un escudo. Tiene un boomerang que vuelve. Es invisible y revive el leado. Tiene un rappel que gira mucho. Carga disparos y hace pi pi pi pi. pi, pi.